Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al vídeo del reto de la unidad 3 del curso de Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. Para completar tu trabajo en la tercera unidad del curso, en este vídeo te proponemos nuevos retos que te servirán para asegurar la consecución de los objetivos de la unidad. El reto de esta unidad es un reto doble, con ellos queremos que conozcas herramientas de trabajo para desarrollar contenido y que hagas una propuesta de tarea competencial dentro de tu proyecto digital. El primero de los retos consiste en realizar una recopilación de aplicaciones y herramientas organizadas por ámbitos o por tareas. Esta recopilación te va a permitir tener tu caja o el portfolio de herramientas para poder diseñar y desarrollar contenido o proponer tareas y así llegar a validarlas como herramientas útiles para tu proyecto digital. El segundo reto nos va a permitir hacer real la fase de desarrollo por lo que crearemos una guía de aprendizaje de uno de esos recursos para explicárselo a nuestro alumnado. Te vamos a pedir que realices la explicación de un recurso digital y propongas una tarea competencial que el alumno debería realizar. Es importante en esta fase de desarrollo y validación de nuestras tareas que tengas en cuenta el trabajo realizado en la fase de diseño, el objetivo de aprendizaje y el enfoque metodológico que quieres darle a tu tarea debe estar ya predefinido. Ánimo con los retos que te proponemos para seguir construyendo tu proyecto digital. Adelante con estos dos retos y nos vemos en la siguiente unidad.